Total que no prendieron las pinches luces superiores Nunca me ha pasado Y Hablé con el Con el maestro eléctrico Javier de San Luis Saludos maestro Y a toda la banda de San Luis Mi compi Raúl Flores Segura Ya me dijo Pues pueden ser varias causas Puede ser La línea se ha desconectado, dice más que tienes que buscarla, cuál es la que sube, o sea, dónde está hacia adelante o mero atrás. Dice, pero lo más probable es que la caja de la hembra trae unos, unos cortacorrientes. Dice, esos se oxidan y pues se sulfatan, dijo, se sulfatan y hace corto, hace, bueno, hace falso. Dice: Necesitas destaparlas, unos tornillos y apretar circuito por circuito. Somos cuadritos los breakers. Dice: Eso es con el probador, tienes que calarle rosca por rosca. Que ambas tengan corriente. Si una de ellas no tiene corriente, es esa. Digo: No, pues ya está, maestro. Ay, mañana lo hago. Es que me da real el patrón. Porque dije que ya estaba listo todo. Pero bueno. Ahí tengan buen inicio de semana. Mandata. Chido por todos ustedes. Cuídense y abríguense. Ahí luego le seguimos.